cuarto bloque entonces de fisiología del aparato digestivo, recopilando un poco, habíamos visto en la introducción que teníamos cuatro funciones digestivas básicas, todo para abastecer la primaria que era la absorción, teníamos también la digestión, luego la motilidad y la secreción. Estas dos últimas eran las que estábamos estudiando, vimos entonces en el bloque 2 y 3 motilidad y su regulación, empezamos ahora con secreción. Cuando hablamos de secreción digestiva, volvemos a definirla, era volcar al tubo digestivo distinto contenido que ayuda a la degradación y a la absorción de los nutrientes, el agua y los electrolíticos. Las secreciones digestivas van a estar a cargo, por un lado, de las glándulas del tubo digestivo y por otro lado, de las glándulas anexas al tubo digestivo. Como pueden ver en la ilustración, las glándulas anexas liberan gran contenido de secreción al tubo digestivo, las salivales, el hígado y el páncreas, pero también hay contenido propio del tubo digestivo que se vuelca, algunos pequeños contenidos intestinales por ahí que suman en volumen pero que a lo largo del intestino son despreciables, pero donde sí se ve un gran contenido, una gran secreción, es en el estómago. En este video entonces nos ocuparemos de hablar de la secreción gástrica. La secreción gástrica para nosotros tiene cuatro componentes cuatro componentes fundamentales. Estos son el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el pepsinógeno y el moco o mucus también lo pueden encontrar. Comenzamos por este. El moco o el mucus lo que hace es recubrir la superficie epitelial del estómago porque el estómago va a ser un medio con un pH realmente ácido, un pH de aproximadamente 2, es decir, que su luz va a estar llena de protones y esto puede, este ácido puede empezar a corroer la mucosa digestiva y a dañarla. Entonces la idea es que las células productoras de moco del estómago liberen este moco para hacer como una película protectora y que el ácido no las dañe. Después también nombramos al factor intrínseco. El factor intrínseco junto con el ácido clorhídrico son liberados por las células parietales del estómago. Este factor intrínseco tiene la función de unirse luego en el intestino delgado a la vitamina B12 que nosotros ingerimos desde la dieta para que esta vitamina B12 pueda ser absorbida y fomentar después entonces los procesos de eritropoyesis como recordarán de las clases de anemia. Entonces, importantísimo en la secreción digestiva el factor intrínseco para luego poder tener una buena concentración de vitamina B12 en nuestro organismo. El, la vitamina B, el factor intrínseco, perdón, junto con el ácido clorhídrico, ambos salen de las células parietales. Y por último, el pepsinógeno sale de las células principales del estómago. El pepsinógeno entonces es el precursor, de la enzima que va a ser la pepsina, que se va a activar gracias al mismo ácido clorhídrico en el estómago y luego veremos cómo la pepsina ayuda a la degradación de las proteínas para después poder absorber sus unidades estructurales. Entonces, secreción gástrica, cuatro componentes. Las células productoras de moco liberan justamente el moco para proteger del ácido. Las células principales liberan el pepsinógeno que es el precursor de la pepsina y las células parietales el factor intrínseco para absorción de vitamina B12 y el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico entonces va a ser un componente para nosotros muy importante en la luz estomacal, es liberado por las células parietales del estómago y estas células lo que tienen es un mecanismo de bombeo hacia la luz. ¿Por qué decimos bombeo? Porque van a estar con un transporte activo primario, es decir, con bombas de protones, bombeando continuamente protones hacia la luz. Esa bomba de protones intercambia el protón con un potasio que entra al interior de la célula parietal. Y por un transporte pasivo, por un canal, sale el cloro y el protón con el cloro se juntan formando el ácido clorhídrico, que es lo que va a dar el característico pH tan ácido y tan bajo, de aproximadamente 2, como decíamos, de la luz estomacal. ¿Por qué es importante este pH tan bajo? Bueno, no solo para activar el pepsinógeno que pasa a pepsina y digerir las proteínas, sino que también cumple, un func cumple una función muy importante en lo que es la inmunidad innata este ácido. Inmunidad innata, recordamos, era un mecanismo de barrera frente a la entrada de múltiples micro microorganismos sin ser específica para un microorganismo y que no tiene memoria. Entonces el contenido gástrico es tan ácido que cualquier microorganismo que nosotros incorporemos por la vía bucal podría llegar a ser frenado para que no nos infecte por el gran contenido ácido del estómago. Entonces, este ácido clorhídrico es fundamental no solo para los procesos digestivos, sino también para los procesos inmunitarios. Para nosotros, largar o bombear estos protones, tenemos tres fases. Una fase que es la fase cefálica, otra fase que es la gástrica y una tercera fase que es la intestinal. La fase cefálica está vinculada con nuestros procesos de aprendizaje, con cómo nosotros empezamos a relacionar cuando vemos comida, cuando olemos comida. Cuando sabemos que se acerca la hora de comer, nuestro sistema nervioso ya aprendió que pronto vamos a estar seguramente digiriendo algo. Entonces ya comienza él, previo a que nosotros comamos, con la secreción de ácido. Esta fase cefálica se encarga aproximadamente de un 20% de la secreción de ácido clorhídrico que hay en el estómago. Ahora, la mayor cantidad de ácido será secretada en la fase gástrica, que es cuando el contenido verdaderamente llega al estómago, el estómago se empieza a distender, esto es sensado por mecanorreceptores de movimiento, y esto hace que se elaboren reflejos que haga que el estómago se vea estimulado para liberar justamente el ácido, y en otro video vamos a ver exactamente bien cómo es esta regulación. Esta fase gástrica se encarga de aproximadamente el 70% del contenido ácido estomacal. Por último, llegamos a la fase intestinal. Ya el contenido alimentario está pasando al duodeno y entonces se elabora un poquito más de ácido, más o menos un 10%, y se cierra el circuito para que no se siga produciendo más ácido, suponiendo que el contenido alimentario ya se estaba vaciando para el duodeno y no va a seguir llegando contenido alimentario. Entonces, de esta manera, no queda tanto ácido en el estómago para potencialmente dañar la mucosa estomacal que recordamos que se veía afectada por este ácido y que era protegida por el moco. Entonces de esta manera cerramos secreción gástrica, la secreción sin duda más importante de las propias del tubo digestivo y en el próximo video estaremos hablando de las secreciones de las glándulas anexas, hígado, páncreas y glándulas salivales.